Y Majo Hospital Nick, creadora de T-Dibujo, empresa en la cual transformamos los dibujos de los niños en peluches. Estando en Estados Unidos, nos dimos cuenta que el mercado se había ampliado un montón, que teníamos la posibilidad de poder abrir T-Dibujo en Estados Unidos, y desde que volví de Wiley, estoy en permanente contacto con mi mentora de Detroit, que estamos montando un prototipo distinto de, de producto para lanzar en conjunto así que pudimos no solo trabajar juntas mientras estaba allá sino que seguir la producción ahora. Al inicio cuando, cuando me surgió la posibilidad dudé un montón porque soy mamá, tengo una hija chica que nunca me había separado de ella y eran seis semanas y dije pa qué demencia y no lo voy a poder hacer y fue lo mejor que me pasó a mí y a ella y hoy en día me mira y sabe el, que le di el ejemplo de ir tras mis sueños y poder hacer las cosas en las que creo y en las que confío, y está, y el resultado son todos mis peluchitos yendo conmigo para Estados Unidos y que este dibujo siga creciendo y yo creciendo como profesional y persona.